Interesante, bienvenidos a las entrevistas con las personas que están cambiando la región, y el mundo a través de la tecnología. El día de hoy tengo un gran invitado, querido Sebastián Gerovi. Sebastián, ¿cómo estás, amigo? Eh? Todo bien, todo tranquilo, cerrando el año. Hoy habíamos querido platicar un montón, pero siempre estás con la agenda súper arriba, eh, este, propio de un emprendedor, ¿cierto? Déjame decirte una cosa, Sebastián. Yo empecé a buscar en LinkedIn, en Twitter y en otras plataformas. Queriendo entender, queriendo descifrarte, amigo, eh, hit up, grow, dondo, sé de tu participación con T'Angelo, sé de lo líder que eres, pero de descríbete un poquito tú mismo, ¿no? Haznos una introducción tú mismo, ¿no? Eh, dale. Eh, no, antes que nada, gracias por, por el espacio. Eh, no, ¿qué te cuento? La verdad, súper relajado, estaba súper siempre metido en temas como emprendimiento, tecnología, para mí fue como una, un área donde pude encontrar una forma de crear impacto que va un poco más, más allá de, de mí no y para mí la tecnología, el mundo de las startups, representó eso. Comencé a meter un poco en ese mundo a través de crear comunidades de emprendedores. Yo soy ecuatoriano, comencé allá eh, en Quito creando una comunidad llamada Startup Grind, bueno, trayéndola. Y nada, fui creciendo un poco en ese sentido y me fue interesando la tecnología. No tengo un barrio de ingeniería para nada. De hecho, comencé estudiando música y luego negocios. Y nada, luego me fui metiendo un poco en tecnología, aprendiendo a programar a la brava, porque sí. si vas a estar en este mundo es importante hacerlo. Y me fui metiendo en ese sentido, trabajando, en eh, sacando para empresas. Muchas de esas fallaron, <risa> aprendiendo <risa> en el camino. Eh, y me metí un poco hacia el lado de product management, eh, también el lado de growth, y un poco enfocado bastante en temas de data, ciencia de datos, inteligencia artificial, eh, en ese sentido. Pequeño perfil. Maravilla. Pero hoy bueno. nos, vamos, nos vamos a enfocar a un proyecto que impulsaste hace apenas unos meses, que aquí resaltó varias cosas: la creación de equipos de tecnología. Parece. Un, un tabú o, o pareciera que dijera yo una mentira si asumo que todas las compañías en Estados Unidos o en países del primer mundo ya tienen equipos de tecnología y no, no es así. O sea, pareciera que es algo que no. solo nos atañe a los latinos y no es así. No, Entonces, esa nada. es una creación de equipos de tecnología. Y dos, el tiempo en el que esto sucedió. Brutal, una velocidad. Entonces, vamos a hablar un poco de estos dos temas. Cuéntame, estuviste con un líder en la industria de medios. Eh, ellos ya te, te, tienen cerca de una década siendo líderes, les iba bien, tenían buenos equipos, por supuesto, y hacían muy bien las cosas, pero no tenían un equipo de tecnología. Y llegaste tú, cuéntame un poco cómo fue esta interacción con ellos, cómo, cómo detectaste realmente el dolor para empezar a crear esto del equipo de tecnología. Dale, perfecto. Eh, sí, como mencioné, en realidad es una empresa de, poco para contexto, es una empresa de medios, tienen varias revistas online. Eh, compañía eh. de medios basada en publicidad, más o menos un modelo tradicional de, de web, lo que será web.1, web.1, web.2, web.1 en realidad. Eh, y como dices, ¿creerías que la gran mayoría de, de empresas ya tiene un stack de tecnología, tanto como la infraestructura, como los equipos, el entendimiento, de los procesos? Y en realidad no, no, es, no es así, no es tan sencillo. Eh, no es trivial el armar esto. Crear, todo depende de cuál es el problema que quieras resolver y entender el estado en el que está la empresa, ¿no? Entonces, llega un punto en donde la infraestructura y los equipos que tienes llegan a su techo. Tienen un techo y para poder cruzar ese techo necesitas en cierto momento reestructurar re o crear una nueva infraestructura y sobre todo el entendimiento de cómo operar ese tipo de negocios o ese tipo de equipos. No es lo mismo tener un equipo de marketing que un equipo de tecnología y no es lo mismo de hecho tener un equipo de ingeniería que tener un equipo de producto y esa es una gran diferenciación. Un equipo de producto eh, tiene una visión mucho más creativa, estratégica y que entiende problemas y utiliza todos los recursos, digamos, en este caso tecnológicos, software principalmente en este caso, para resolver sus problemas. Es en realidad súper divertido. Cambiar esa visión no, no es sencillo. Exacto. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? ¿Cómo son estos primeros acercamientos? ¿De qué manera le vendes, por llamarlo de alguna manera vender, que no es la palabra que me encanta, pero de qué manera sí. le, de, le dejas claro a la compañía el valor que va a obtener armando estas células de negocio dentro de la... O sea, eh, eh, ya, te fue bien en el pasado, pero para que te vaya bien en el futuro... Sí o sí tienes que tener estas posiciones y estas personas. O sea, ¿cómo empatizas eso con una compañía, Sebastián? Te diría que para mí, transparencia. Transparencia, eh, empatía y entender cuál es la meta final del, del negocio. ¿no? O sea, la meta del negocio no es cerrar este contrato contigo. Es, no sé, yo quiero vender 10 veces más del año que viene, pero al mismo tiempo entender sus problemas, sus limitaciones. Entonces, quizás te puedan salir a veces con comentarios que para ti no pueden tener sentido si es que vienes, digamos, en el rol de product manager o por el estilo. Pero es entender desde dónde vienen ellos y tu tarea no es ponerte en una posición de, no, mira, esto es lo que tienes que hacer, sino decir, ok, entiendo dónde vienes, guiarlos un poco en ese camino, pasito a pasito en algunos casos, saber dónde pinchar, dónde empujar, dónde parar un poco. Algo que ayuda mucho y esto depende de cuál sea el proyecto en específico, pero por ejemplo, si estás trabajando como consultor o como una persona que no es parte core de la empresa, es importante tener un amigo dentro de la empresa. Okay, okay. Y cuando digo el amigo, no me refiero necesariamente como que ah, soy amigo el pana del CEO, que también ayuda, pero <risa> me refiero a alguien que pueda adoptar la mentalidad de lo que estás tratando de implementar y sea un traductor. Y el traductor tanto como el liderazgo en otra empresa, esto si es que estás tú desde consultor, ¿no? Trabajamos en esa empresa. Si es que estás dentro y tu trabajo como core dentro de la empresa es eh, generar estos cambios o estos proyectos, es tu tarea ser el traductor. Traductor de las necesidades y de lo que en realidad, y de cómo funciona. O sea, eres traductor y educador. Tu trabajo es enseñar y ser transparente con lo que se puede hacer, con lo que deberían hacer, okay. sobre todo con lo que no es posible mucho de tu tarea es generar transparencia de, no sé qué queremos hacer esto, esto no es posible en este momento, pero esto es lo que sí podemos hacer en este periodo de tres semanas, dos semanas, un mes, lo que sea. Creo que transparencia es lo más importante. Qué maravilla. Fíjate que bueno, coincido totalmente. El C-Level no puede estar con incertidumbre. Ellos quieren certidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Correcto. Digo, no. En temas de tecnología, eso no siempre es tan sencillo de, de, de estimar. pero Vamos a un, a un ejemplo muy práctico. Cuéntame un poco el tema de la reportería. Por ejemplo, vas a emprender un proyecto como este, ¿no? O sea, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Con qué personas tienes que hablar? En temas prácticos, ¿cuántos correos a la semana? ¿Cuántas llamadas? O sea, ¿cuántas interacciones? Sobre todo al principio, para que haya mucha certidumbre y todo el mundo esté en el mismo canal. Diría que eso depende un poco del, de la empresa, de la cultura de la empresa. Eso es súper importante eh, considerar, pero en términos generales es, sigue como una especie de regla o principios sencillos. Al, princip al principio el proyecto tu tarea es en que todos estén en la misma página, eh, reducir la incertidumbre de management, de leadership, eh, qué número de correos. Depende de lo que te tome para hacer eso, pero usualmente en las primeras etapas del proyecto son más correos, quizás reuniones semanales, hasta que ellos entiendan cómo, cómo se va a generar el proyecto. Eso es lo más importante. Si Level tiene que estar tranquilo de por dejar eso que esté corriendo en tus manos y preguntarte cada dos meses, hey, ¿cómo va la vaina? Y tú poder decirle, esto está acá, estamos en camino, etcétera. Tienen que estar tranquilos que cuando vaya a surgir algún problema, tú les vas a levantar la mano. Entonces, las primeras semanas en realidad es más como de. Crear ese trust con la gente. Ok. Generar una cadencia como de trabajo y de que entiendan cada cuándo le vas a estar reportando. Y cuando lo reportes no le vas a reportar. Mira, este es el detalle porque estamos implementando este algoritmo y este algoritmo está utilizando X cantidad de variables. No les importa. <risa> <risa> o sea, no, no me importa. O sea, es literal. Es como dime qué estamos, qué bloqueos tenemos, cómo vamos, eh, hubo algún cambio del scope. ¿Qué necesitas de mi parte? Si me da de suco, incluso en bullet point, yo puedo leer eso y decir, ok, ya entiendo que está pasando aquí. Siempre lo que tienes que hacer es reducir la incertidumbre. Y ya. Y genera, genera confianza en ese sentido. La cadencia de correos o de Slack. Slack es una muy buena herramienta, por ejemplo, para trabajar. Reducir los correos. Correos lo manejo más para temas formales. Slack en el día a día. Creo que eso ayuda mucho. Oye, Sebastián, hay un momento donde ya que todo estuvo muy alineado, o sea, estas primeras semanas donde ya encuentras el dolor, el alcance, los milestones, lo que sea, y luego acelera todo. Todo se va rápido, todo, todo. Vamos, vamos, vamos, rápido. No hay un punto donde te sientes un poco ansioso, nervioso, porque todo vaya tan bien y, y, y porque, o sea, porque tiene que ir rápido, pero tiene que ir bien. No puede ir rápido ir mal, ¿sabes? Entonces. ¿Cómo fue este acelere? ¿Cómo fue este momento de despegar y decir, ya entendimos, ya sabemos, nos vamos en tiempo récord a solucionar la problemática de, de esta media company? ¿Te, te generó esa ansiedad te gen o, o no? Siempre te sentiste, ya sabes, relativamente tranquilo con todo eso. No, no creo que hubo mucha ansiedad en ese sentido. Eh, una vez que están las cosas claras, digamos que es mucho más sencillo. Por lo menos para mí, mi forma de trabajar es sobrecomunicar en un principio entender o sea, que todos estén en la misma página, comienzan a correr y los dejo tranquilos. Desarrolladores, dele, diseñadores, dele, tienes algún problema, alza la mano y hacemos una, una especie de, sabes, touch base cada semana, cada dos semanas, dependiendo del ritmo de trabajo y de y la cultura de la empresa. Pero te diría que más bien esa es la parte más sencilla, de <risa> <Es> menos <risa> ansiedad, o sea, cuando, cuando todo está alineado y comienzas a construir es la parte más sencilla. El claro. tema es cuando comienzas a llegar a los deadlines, cuando necesitas lanzar a producción, es lo más estresante porque comienza a salir todos los bugs. Eh, comienzan a salir requerimientos, comienza a entrar un poco la atención de, hey, si avanzamos a lanzar, no avanzamos a lanzar, cuando lanzamos. Y ahí un poco es coordinar a todos los equipos de nuevo, manejar la incertidumbre, la transparencia, ¿no? Es decir, ok, incluso decirle a leadership, mira, no voy a lanzar en dos semanas como quedamos, voy a lanzar un mes por X, X razón. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos algo más, etcétera. Y de nuevo la transparencia, ¿no? Eh... Pero obviamente sin quedarte atrás. Creo que esa es la parte más estresante al, al final del proyecto. Siempre es como que llegamos, no llegamos. Pero bueno, salimos y saliste como sea y después arreglas todo lo que tienes que arreglar. Oye, vayamos a, a, a, a lo siguiente, ¿no? Ahorita estoy pensando en todo esto que, que, que, que me estás diciendo. El tema de. La composición de equipos de tecnología, ¿Cómo, o, o, ¿cómo atraes talento tecnológico? ¿Dónde lo encuentras? Ahora mismo con ellos tuviste que armar incluso ese tema como de tener este equipo de producto, este equipo de tecnología, o, o son como estos siguientes pasos grandes. Eh, eh, eh. Porque te, te voy a decir una cosa, el uh -huh. talento es, es, es escaso, ¿eh? es muy, muy escaso realmente, o sea, y sí, con no toda caso. la novedad. Entonces, cuéntame, ¿cómo estás viendo esto de armar equipos de tecnología para compañías tradicionales, no? Sí, es una gran diferenciación la que acabas de hacer al final. Sí. Es lo mismo armar un equipo para una startup que para una compañía, digamos, tradicional. Depende del formato en el que estés manejando o trabajando. De nuevo, si estás trabajando in-house para una compañía grande, sí. tradicional, los procesos van a ser más lentos, tienen más estructura, más rigurosidad, tienen procesos. Entonces, es un poco más lento el tema. Lo primero es tratar de identificar a quién necesitas, ¿no? O sea, cuántos ingenieros necesitas, qué, qué tipo de ingeniero necesitas. Okay. Eh, digamos, móvil, eh, backend, frontend, full stack, eh, gente que trabaja en blockchain, AI, yo qué sé. ¿Tú, es tu trabajo identificar ah. qué, qué es lo que necesitas, diseñadores, cuántos diseñadores. Y después hay una parte que usualmente te olvidas. Dependiendo del contexto, pero es Ok, ya sé qué necesito Ahora ¿Quién o qué tipo de persona necesito? La, todos creerían que en distintos cargos Tienen distintos niveles de incertidumbre Y buscan distintas cosas okay. Se trabajar en, digamos, en una startup Incluso dentro de una misma startup Ahorita me salgo un poco para explicar el concepto Hablando de una startup ¿puedes tener distintos equipos de producto trabajando en distintos proyectos, pero la composición de esos equipos tendría que ser diferente en realidad, uh -huh. porque digamos que un, un equipo se está dedicando a inventarse una nueva forma de, no sé, de, de chat o de cualquier vaina loca que te estés inventando. No <risa> es el mismo mindset que tiene que tener esa gente, ese equipo de producto, que el equipo de producto dentro de la misma empresa que se encarga de optimizar la landing page, por ejemplo. Son, son como skills distintos que necesitas ver en cada equipo, entonces... Pensar también en el mindset de, de esas personas. Si necesito que esta persona se raye y no tenga miedo en hacer cosas rápido, incluso a la brava y que no sean tan perfectas de nivel de código, que el código esté incluso feo, pero necesito shipearlo en dos semanas, te lo contrato para, para el equipo de producto de, no sé, que necesita sacar esas cosas locas. Pero si quiero algo más estable, que sea un mindset más de necesito medir todo específicamente, hago un cambio de botón, ejecuto esto, a mi testing. Es otro mindset de persona. Entonces, pensar un poco en eso, inclusive para el mismo puesto de ingeniero, pues un ingeniero full stack, un lado y el otro, pero son distintos mindsets. Eso creo que es importante. Más allá de eso, regresando al, al punto de el, una empresa grande, uh -huh. no es solo pensar en los ingenieros y los diseñadores o en el talento técnico específicamente, sino es qué tipo de stakeholders vas a necesitar también para com claro. comunicarte con otras áreas de... De la empresa para comunicarte con leadership, con customer success, customer support, con branding, marketing en general, o sea, tiene muchas aristas. Entonces, no es solo la persona que desarrolla, sino la gente que también da todo el servicio complementario y cómo se conecta a todo eso. ¿Tiene que considerar esas cosas, eso en, en general? Claro, fíjate que a veces poder. Eh... Introducir tecnología en una compañía tradicional puede ser visto como una amenaza, ¿no? A veces para estos stakeholders o para algunos tomadores de decisiones o para algunos del C-Level es como, ¡Ah, caramba! ¿Qué trae ellos esto? Como no lo entienden del todo y es súper interesante. Sí, correcto. ¿eh? ¡Qué maravilla! Y acabas de devolverle el alma al cuerpo a un montón de personas que, que son tan distintas como las que acabas de mencionar, desde el que es muy futurista y muy alocado hasta que él es mucho más tradicional. Entonces dicen, Uf, hay, hay un lugar para mí en este mundo de, de, ¿no? de, de las compañías de tecnología. Sebastián, algo, algo interesante. De, debes de soportarte, amigo, por la gran cantidad de cosas que traes en la cabeza eh, en tecnología, obviamente. Cuéntame un poco cómo es, ya sabes, todo este management soportado en tecnología. Hablabas de Slack. ¿Qué, qué, qué más utilizas? ¿Qué haces para que esto funcione? No. Mira, hay distintos layers sobre los cuales creo, por lo menos trabajo yo, y esto depende de qué tan sofisticado esté el proyecto, eh, pero comunicación clásico. Para mí lo que funciona perfecto es Slack. Slack directo con el equipo, todo ahí escrito, no hacer mucho tema de... Intento no tener tantas llamadas que a través de Zoom no lo logro, <risa> pero procuro... <risa> Bajar la cantidad de llamadas que necesite, que necesite con el equipo. Slack para comunicación. Correos internamente no me hace mucho sentido. O sea, listas de algo rápido, directo. Dentro de Slack inclusive puedes manejar threads y hablas puntos en específico, creas canales. Es como una organización mucho más detallada de lo que necesitas y te hace mucho más efectivo en ese sentido. WhatsApp puede funcionar para proyectos más relajados. En Latinoamérica vamos Whatsapp, entonces es común comenzar cualquier proyecto, inicias con Whatsapp, los cuatro pelagatos empiezan ahí en Whatsapp. Eventualmente es mejor moverse Slack. Eh, correo de nuevo lo dejaría para eh, comunicación externa o formal. Notion, necesitas un, un lugar donde puedas guardar, guardar tu fuente de verdad. Eh, el source of truth, donde todo el todo mundo va a llegar a decir, ok, ¿qué es lo que estamos corriendo en este momento? Y regresan a ver a Notion. Notion es esta herramienta, quizás no sé, muchos de ustedes ya conocen, pero es esta herramienta de all in one. Tienes muchos distintos tipos de estructuras de ahí donde puedes hacer tipo Word, puedes hacer tablas, puedes hacer eh, Kanban, todo en un solo lugar, páginas. Sirve mucho como un wiki. Entonces toda la información la guardo ahí. Notion te da la posibilidad también de manejar, eh, digamos, tareas. Puedes llamar tipo Kanban tareas. Entonces si quieres, puedes también manejar el Project Management desde ahí. Querido Sebastián, eh, ahorita estamos hablando de esta interacción y de este, pues, de este éxito, de esto importante que se hizo con esta compañía, al que bien, pues, americana. Cuéntame una cosa. ¿Tienes la referencia de lo que sucede, pero con compañías en Latinoamérica? O sea, eh, ¿ya has tenido algún eh, proyecto que desarrollar, algún acercamiento? Y mi pregunta específica es... ¿Te está costando más trabajo hacer cosas interesantes y de alto impacto con compañías en Latinoamérica o no necesariamente? Ya estamos muy a la par al nivel. Pues cuéntame un poco. ¿eh? Okay. Pero desde mi perspectiva no hay mucha diferencia, por serte sincero. O sea, cuando estás hablando de empresas relativamente, o sea, medianas, por así decirlo, en vez de med medianas, las herramientas están son a nivel global. O sea, el conocimiento está a nivel global. Hablando de empresas tradicionales, igual, si bien el aspecto cultural puede afectar, eh, tampoco creo que sea un, una variable que, que termines y digas, no, Latinoamérica está súper retrasado y siempre seguirá retrasado. A menos de mis perspectivas, no, no creo que pueda caer en ese sentido y mucho más con, con cómo se está desarrollando el, el, el, o sea, la, la industria sobre todo global, descentralización, no lo veo tan... no tan, tan relevante, por así decir. Pero de nuevo, pues, no, no puedo ser, no creo que sea la mejor persona adecuada para hacer una comparación exacta. Por otro lado, eh, cuando de pronto estás generando este valor en compañías como lo que hiciste hace poco, estas compañías a veces te quieren adquirir, ¿sabes? Es como, eh, por, y luego te digo, oye, quédate aquí. La pregunta específica es, ¿te pasa? ¿Es tentador? ¿Es distra ¿Te distrae? O sea, que te digan, oye, lo haces muy bien, pues mejor vengas para... De hecho, y muchos consultores terminan por dar esos brincos. La pregunta es, ¿te ha sucedido? ¿Te, te, te mueve un poco eso? Me ha pasado... Eh, digamos que no me causa tanto conflicto. O sea, okay. es sencillo en el sentido de que si tienes digamos, las metas claras, un scope a largo plazo, entiendes... ¿Qué quieres hacer no no es tan difícil esa, esa situación no como si quieres quieres entrar a la empresa y al final quieres entrar ahí pues tiene sencillo tiene que haber algo ahí que te esté llamando la atención ¿no? más allá de un lindo salario eh, y si encuentras valor ahí y crees que puedes crecer en esas empresas de una pero si, si es que crees que lo que puedes aportar a esa empresa Quizás ya no es tanto, o lo que esa empresa necesita ya no es tanto lo que tú acabas de hacer, o incluso lo que tú quieres para siguiente etapa de tu vida ya no lo vas a encontrar ahí. Pues sigue, sigue buscando, sigue haciendo lo que estás haciendo, etcétera. Y lo chévere, lo importante de trabajar, te ir a veces como consultor, uh -huh. es tener como esa pequeña pruebita, ¿no? Como ese one month trial, que en realidad puede durar más meses, pero... Tienes ya un pequeño contexto de cómo trabaja la empresa si se está haciendo consultor, qué es lo bueno, puntos fuertes, puntos débiles, puedes analizar, puedes entender la cultura. Esto es algo súper importante que usualmente es... la gente no lo ve o quizás dice eh". pero entender la cultura es súper importante. Sí. Entonces creo que de hecho si quieres entrar a una empresa y empieces como consultor es un gran paso, <risa> es mucho el, mucho el riesgo a decir, hey, quiero entrar o no quiero entrar. ¡Qué maravilla! Cerramos con lo siguiente, el principal aprendizaje del proyecto que cerraste, lo principal con lo que te quedas, lo que rescataste, es, bueno, esa es una. Y, y otra, con, seguramente con la profundidad con lo que lo hiciste, te quedaste con una visión muy clara de qué va a venir en el futuro para las plataformas de contenido. Cu cuéntanos si tienes un poco esta visión, esto que leíste, esto que entendiste en relación a qué, qué viene para el contenido en el futuro. Y el principal aprendizaje. Y cerramos. Dale, de una. Eh, te voy a responder la primera pregunta acerca del aprendizaje, creo que en dos niveles. Va en uno como estratégico y un nivel mucho más táctico. ¿Sí? Principal aprendizaje a nivel estratégico, que creo que es el más importante. Al final no se trata de la tecnología. La tecnología se sigue desarrollando, va bien, es divertido, te la pasas un gran rato, aprendes un montón. Todo vuelve a las personas. Depende de tu rol, obviamente, ¿no? Si estás hablando de un rol de Product Manager, eh, Project Manager, Growth, eh, Consultor, Business, etcétera, sobre todo en esos roles, especialmente en esos roles, es, es un manejo de personas, ¿no? Es un manejo de stakeholders. La comunicación, la transparencia, entender de dónde viene cada persona, la empatía. Eso hace el proyecto, eso hace el éxito, ¿no? No el decir soy el mejor. No sé, sea, esta tecnología la va a cambiar el mundo, es como, no me importa, necesito que cambie la empresa, necesito que resuelva lo que tiene que hacer y necesito que el equipo esté feliz para poder ejecutar lo que necesita hacer. Entonces, no sé si fue un super aprendizaje, pero fue una recordatorio de que it's all about the people, siempre acerca de la gente y del manejo de ellos. Y a nivel táctico, te diría, entrando un poco más en contexto a este proyecto, cuando jalas una empresa tradicional... Uh, quizás hacia un nuevo stack tecnológico hacia una nueva infraestructura hay una parte que te puede ahorrar muchísimas horas de trabajo muchísimos problemas, muchísima comunicación y es tratar de identificar no solo el problema principal al principio del proyecto sino especialmente cuando hagas migraciones o nuevas como actualizaciones de software o de, de nuevas plataformas estás cambiando de plataforma, etcétera entiende que Hace cada equipo cuál es cada detalle de la plataforma actual que están utilizando, de los features actuales que están utilizando, por qué tienen esos features, y después entiende que la solución que estás creando, cómo se mapea a lo que tienen ellos actualmente. Entonces, digamos, si yo tengo, por ejemplo, hoy una plataforma de WordPress vieja, uh -huh. un botoncito que hace, yo qué sé, manda una notificación o hace algo, y en la nueva solución que estoy planteando, eso no está mapeado al detalle. El momento de lanzamiento va a decir: Hey, el equipo te va a saltar y te va a decir: Hey, pero ¿y dónde está esto? Te vas a decir: O sea, Ay. no está en el. O sea, no sé, lo siento. <risa> no no <risa> puedes decir eso y te toca hacer más trabajo. Lo que tienes que hacer ahí, aunque sea súper ganzón al principio del proyecto, es en detalle entender: ¿para qué necesitas este botón? Y hablar con el usuario y decir: eh, Necesito por X razón. Y tú lo vas a decir, ¡ah! Y eso no significa que necesites replicar el botón en la nueva versión. Lo que simplemente significa es entender por qué esa persona hizo eso y emparejarla o empatarla con una nueva solución que esté, digamos, más actualizada. Eso suena quizás como un tip bobo o como obvio, pero créeme que esas vainas se, se te pasan y eso te ahorra literalmente horas, semanas. Incluso puede hablarte meses de trabajo y de reprocesos, tiempo. Qué maravilla, porque acabas de tocar a los protagonistas, a los clientes internos, a los externos, a los stakeholders. Creo, creo que lo has dicho bien, amigo. Cerramos con el tema del entendimiento de plataformas de contenido. ¿Qué entendiste? ¿Para dónde vamos? Si, si, si la andamos armando o no, la calidad, Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Qué, qué, ¿Qué viste en eso? Eh? Te diría que no cambia mucho. O sea, el, al final del día siempre es... Generar valor para, para, el, para el usuario, ¿no? Y la mejor forma... ¿cómo, ¿Cómo generas tú esa forma en donde estás comunicando algo que le interesa a tus lectores, a las personas que vienen y visitan tu plataforma? Eh, el stack tecnológico lo que te ayuda es simplemente a tener una opción más rápidas, más efectivas, eh, más opciones. En realidad no, no creo que la fórmula cambie mucho, cambian las herramientas. Cambian procesos, cambian nuevas tácticas y eso sí es importante estar en el día a día, ¿no? Y entender, ok, esta nuevo, este nuevo, forma de, no sé, de adquirir usuarios, ¿por qué no lo aprobamos? O sea, Haces experimentos, etcétera. Simplemente estar siempre entendiendo cuáles son las capacidades que tienes, sacar nuevas ideas, correr proyectos, experimentos, todo en pro de generar valor. ¿Hacia dónde va? No sabría decirte. <risa> Hay muchas ramas que pues, están creciendo. El, ¿sabes? El tema de Web3 me parece súper interesante, súper interesante también a nivel de contenido, cómo eso va a afectar y cambiar las cosas. Eh, eso también es un otro nivel de plataforma para poder ejecutar ese tipo de cosas que en realidad en este momento las empresas tradicionales no, creo que van a, están años luz de poder sí. ejecutar cualquier tipo de plataforma. En Web3 de... Hablando en este caso de multimedia, ¿no? de, perdón, de contenido de medios. miria Company, eh, está a años luz, más bien por el lado de las startups. Si quieres empezar con algo, dale con Web3, o sea, te toca, inventar, te toca inventar la vaina, pero ya, ya estás ahí. De aquí a cuatro o cinco años, cuando las empresas tradicionales quieran comenzar a meterse y hacer cambios. En su modelo de negocio va a estar difícil para eso. Inclusive, no es simplemente un tema de plataformas, es cómo se relaciona el modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese momento ya la plataforma cambia, las posibilidades cambian el modelo de negocio. Entonces, puede ser una ventaja en este momento, eh, pero no sabría decirte hacia dónde va exactamente. <risa> Toda compañía grande y de industrias tradicionales quisiera tener un equipo al interior con estos sí. skills de una startup, ¿no? Y, y un líder, digamos, en este caso como tú, eh, con Gracias. todo lo que nos acabas de decir. Querido Sebastián, he disfrutado mucho la conversación, de verdad. Eh, felicitarte, agradecerte a ti, al equipo de Tangelo, a todos los que hicieron posible el proyecto. Y prométeme una cosa, va, vamos a volver a platicar, porque sé que le sabes mucho a la inteligencia artificial y a los temas modernos, o sea, creo que hay mucho, ¿no? ¿Qué platicar contigo? De una, sí, con gusto. Súper divertido. Querido Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos de Interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.